Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo guardar desde Adobe Illustrator un logo con el fondo transparente. Con nuestro logo abierto, lo que haremos será irnos al menú Archivo, Exportar y le vamos a decir exportar como. En este caso le voy a decir que sea en formato PNG. Si son varias mesas de trabajo, le decimos utilizar mesas de trabajo si queremos que sean todas. O si queremos que nos exporte una en específico, simplemente colocamos su número acá. En este caso, como no tengo ninguna, simplemente le pongo un nombre. Elijo el formato, en este caso que es png, y le digo exportar. Como ya existe, me pide reemplazar. Y yo desde acá elijo la resolución... Recuerden que la resolución es totalmente inherente al tamaño. El tamaño es una cosa y la resolución de la imagen es otra. Y simplemente le digo OK. En este caso, utilizo Adobe Photoshop para comprobar que el logo si me haya exportado con el fondo transparente o sin fondo. Ahora, Illustrator tiene un problema que para exportar imágenes sin fondo no me da muchas opciones, me da por ejemplo la opción que utilicé ahora que es la, la opción de PNG pero existe una gran ventaja que es que por medio de Adobe Photoshop yo le puedo decir desde el menú archivo abrir y puedo abrir los formatos punto ahí es decir que yo en photoshop puedo abrir cualquier archivo que yo tenga guardado en formato de illustrator nativo de illustrator, de illustrator. le digo abrir si tuviera muchas meses de trabajo me, apare me aparecerían acá pero como solamente tengo una me aparece esta la selecciono y acá yo puedo darme el lujo de utilizar una serie de opciones que no me da Illustrator como por ejemplo cuál es de escalar la imagen antes de convertirla en una imagen sin fondo o con el fondo transparente yo le puedo decir una anchura una altura y si activo esta opción de restringir proporciones automáticamente La anchura y la altura las escala de manera proporcionada. Puedo elegir una resolución. Un modo de color antes de, de, de exportarlo de, de guardarlo a Canado de Photoshop. Le voy a decir que no sea tan grande. Para que no pese tanto. Le voy a decir que sea en modo de color CMYK porque lo quiero guardar en formato TIFF si deseamos utilizar esta imagen convertida desde Adobe Illustrator en algún proyecto de impresión y le digo ok y acá lo tenemos me boto con este pedazo que sobra entonces lo puedo recortar por medio de la herramienta de, de, de recortar la imagen en Adobe Photoshop y finalmente le puedo decir menú archivo guardar y si yo deseo, pues la puedo guardar en formato TIFF para poderla utilizar en, en otras aplicaciones como Corel. Para que no haya ningún problema, le digo guardar, como ya existe lo va a reemplazar. Yo no muevo nada, simplemente se activa esta opción que dice guardar transparencia. Me muestra esta, estas opciones de TIFF, que es una advertencia que dice que hay muchos programas que no admiten las transparencias que de todas maneras si deseo guardar la información de la transparencia le digo sí le digo ok y ahí lo tenemos ya tengo guardado en TIF para poderlo utilizar en en, en cualquier proyecto de, de, de impresión si deseo también al abrir una un archivo de un archivo en formato illustrator en Photoshop me da la opción de poderlo guardar en formato photoshop para yo poderle aplicar estilos de capa o efectos es decir es la gran la gran opción que me da photoshop al poder abrir al poder abrir archivos de Adobe Illustrator y hacer con ellos lo que yo lo que yo necesite sin ningún sin ningún inconveniente bueno amigas y amigos del Rincón Gráfico